Grapas de F.J. García! Hola, soy F.J. García y hoy vamos a hablar de El asombroso Spiderman Renueva tus votos, una serie que ha sido cancelada en España en el número 18. En Estados Unidos continúa, creo que irán por el número 25, 26, seguramente será cancelada eh, también por esas fechas porque no está teniendo tampoco demasiado, demasiado seguimiento, demasiado éxito comercial. Eh, pero ahí me, me ha resultado una serie muy interesante, la verdad. El, el resto de números, del 19 al, al que sea, eh, ha prometido Panini que lo sacará en un tomo el año que viene, una vez se termine la serie. Uh, po, po, po, po, po. ¿De dónde sale Spider-Man Renueva tus votos? Pues obviamente no es la serie principal de Spider-Man, la cual eh, lleva eh, siendo publicada desde 1963... Eh, ininterrumpidamente, o bueno, casi ininterrumpidamente, realmente lo, lo único que cambia es que de vez en cuando hacen renumeraciones, empezando en los años 90, pues creo que pasaron del número 460 y pico, de repente dijeron, bueno, a partir de ahora es el número uno tal, y de vez en cuando eh, hacen, esta, hacen estos números uno eh, pero luego también eh, siguen recordando cuántos números llevan, como por ejemplo hasta hace poco, hace poco que han sacado eh, el número 800, Así que, bueno, el caso. Eh, en los cómics, Peter Parker y Mary Jane Watson, la pelirroja, se casaron hace, hace tiempo, me parece que fue en los 80, no tengo claro. Eh, se terminaron casando y lo que decían los guionistas es que eh, al principio se estaba bien, pero que era una lástima porque por algún motivo no podían, no eran capaces de, de evolucionar el personaje, así que Alrededor de 2004-2005 hicieron una, una saga titulada Un día más, One day more, donde Peter Parker tiene que hacer un... Spiderman tiene que tiene que hacer un pacto con Mephisto, con el diablo, eh, que le obliga a deshacer su matrimonio y además de manera amnésica, que, que se olviden que se, han, eh, que se han casado. Y muchos fans a muchos fans les molestó esto. Eh, así que, mucho tiempo después, lo que ha hecho la compañía Marvel ha sido sacar, eh, renova tus votos, que lo que es, es un mundo alternativo en el que Peter y Mary Jane no se hubieran separado, que siguieran eh, que siguieran casados y que además tuvieran una hija. Entonces, eh, esta serie es la, la historia alternativa de, de la familia Parker, de, de tanto de... Eh, de Spider-Man como de su mujer, que aquí, eh, debido a una serie de circunstancias, también consigue tener poderes, eh, no sé si... Spineret se llama en esta serie, y eh, la niña también, eh, también manifiesta superpoderes y termina yéndose de aventuras con sus padres a derrotar supervillanos bajo el nombre de spiderling link eh, Está claro, por supuesto, que esta es una, es una serie comercial, pero aún así vamos a hablar de su autor porque los... Eh, lo, iba a decirlo... Bueno, la, lo, los, las cabezas pensantes de Marvel eh, decidieron contratar a, a, a un tío bastante interesante para hacer el, el guión, de, por lo menos de los primeros números de la saga, que es Jerry Conway. Eh, Jerry Conway es, eh, es un autor muy importante de Spider-Man de toda la vida, que a principios de los 70 hizo un número, el ciento, ciento y pico, no me sé el número exacto, pero que no solamente fue importante para Spider-Man, sino para el cómic de superhéroes en general. Es un cómic que significó totalmente, sobre todo en retrospectiva, el paso de la edad de plata de los superhéroes a la edad de bronce. Es el cómic donde se, donde se muere, donde es asesinada la, la anterior novia de Spider-Man, eh, Gwen Stacy. Eh, que la, la tira el duende verde por un puente y no se muere a la caída, sino cuando spider-man cree haberla salvado y se ha, se ha muerto por el, eh, por, por el por el golpe de, de, de, de, la, de la velocidad a la que estaba a la que estaba cayendo por, por cuando le rescata a Spiderman en el aire. Un cómic muy bueno, desde luego. Y es muy interesante que cojan a un autor. De, de que tenga una trayectoria tan, tan grande, porque claro, los, como he dicho en otros vídeo, los cómics actuales no tienen nada que ver con los cómics de los 70, así que es muy interesante ver cómo un autor clásico, eh, pues, eh, digamos, se acopla a la, a la narrativa actual. Eh, la, primera, la primera El primer arco argumental eh, es eh, Bronca en la familia, partes 1 a 4, es muy interesante. Los tres primeros números cuentan exactamente la misma historia, pero desde tres puntos de vista. El primero desde, desde el punto de vista de, de Peter Parker, de Spider-Man, el segundo desde el punto de vista de su mujer y el tercero desde, eh, desde el punto de vista de Spider-Link, de la hija de Anime Parker. Y luego, después de haber contado este nuevo acontecimiento desde estos desde punto de vista, todo converge en el cuarto número, donde por fin están juntos, como se ve aquí encadenados, y consiguen hacer frente a la, a la amenaza que tenían, que es curiosamente el hombre topo, es muy curioso que hayan puesto de, de primer villano en, en, este, en esta saga, al hombre topo, porque no es un, un villano habitual de Spider-Man, sino de los cuatro fantásticos, que por otro lado me alegra un montón. O sea, es, es uno de los villanos más más clásicos de Marvel, ¿no? Este ser que tiene eh, que, que tiene como un reino en el subsuelo. Y bueno, desde Fantastic Four número uno lleva dando la tabarra. Aunque aquí está dibujado de una manera un poco, un poco extraña. Siempre, siempre ha sido un pues eso un hombre topo, como dice su nombre, pero aquí parece más un hombre rata, por pues los dientes que le ponen y todo. Eh, estos cómics están dibujados por eh, Ryan, eh, Ryan Stegman. Eh, y bueno, pues, eh, pues está muy bien el desparpajo que, que, que le echa, el, el dibujo como suelto que puede, que puede hacer. El quinto número... Aunque el título es Bronca en la familia parte 5, realmente es un número autoconclusivo, eh, no dibujado por Stegman, sino por otro tío, eh, Nathan Stockman, eh, que, que no está nada mal, simplemente es la familia eh, comiendo en, u, en una cafetería y se pone a atacar en la calle el hombre de arena y tienen que ir los tres a enfrentarse, ¿no? Es, eh, bueno, es, es, una, es una buena historia conclusiva, ¿no? Eh, los números 6 y 7 tratan de los X-Men. Y además, eh, de una manera curiosa, que es eh, como esto. como todo esto tiene lugar en la realidad alternativa, donde. donde no se. donde no se disolvió el matrimonio a Parker. Lo que hace el guionista es. Eh, que, que además el resto de cosas que han pasado desde entonces. Eh, también hayan cambiado. Entonces, en este universo no sucedió la guerra civil de 2006, eh, y bueno, pues que todos viven, todos viven mucho mejor, ¿no? Y, y todos todo esto estos dos números tienen lugar en la academia del profesor Xavier. Y lo que lo que están mirando es si merece la pena a anime y Parker eh, llevarla al Instituto de Mutantes, aunque no sea mutante, como tiene superpoderes. Eh, pues de hecho el profesor Xavier y Lobetno les están intentando convencer de que es eh, de que es lo mejor. Y tienen aquí un enfrentamiento con Magneto y con Júbilo, que es el topo que tiene, que tiene ahí. Y, y, y es un Magneto malvado, un Magneto malvado que no ha, que no ha tenido la evolución que ha habido en los cómics, sino que realmente, pues eso, eh, lo, que, lo que viene siendo un, un, un Ian McKellen de la vida. Los números 8 y 9 tratan de veneno. Otro de los enemigos clásicos, esta vez sí, de, de Spider-Man. Eh, bueno, enemigo, enemigo clásico moderno, es un enemigo de los 90, que ahora se va a estrenar la, la peli. En este caso, Veneno ataca a Spinneret, a Mary Jane Watson, que al principio eh, recoge sus poderes con mucha ilusión y pues. Eh, se, se, ve, se ve modificada, se ve influenciada por el traje de Veneno y, y, y bueno. Es interesante porque esta, esta historia contenida en estos dos números eh, no termina en una vuelta al status quo, sino que termina con Isfineret eh, continuando eh, teniendo el, el traje de veneno. Así que eso, eh, eso da pie a que, a que sea interesante cómo evolucionan por lo menos los tres siguientes números. Aquí eh, estos dos números Jerry Conway los que organiza con, con el dibujante, curiosamente, con, con Rian Stegman. Y para, para el resto de lo que vendrá siendo la primera temporada, o sea, estos, eh, estos 12 primeros números de la serie... Eh, los, eh, los últimos de estos 12 números de, la, de estos primeros 12 números de la serie los guionizará Reyan Stegman y curiosamente dejará de dibujarlos, o sea, el dibujante pasa a ser guionista y contrata a otro dibujante distinto para hacerle el, el, el trabajo sucio. Estos tres eh, últimos números tratan del Duende Verde. En esta realidad alternativa... Están muertos tanto, tanto el duende verde original como el duende verde más joven, eh, que eran. Eh, que eran básicamente la familia. Ay, no me sale el nombre. Mm, la familia no. La familia Osborne, ¿vale? En Osman Osborne, eh, su padre, están todos muertos. Y el, el imperio de Osborne ha sido. Eh, esto ha heredado por este jovencito que tiene curiosamente la misma edad que y Parker, eh, este jovencito Norman Osborn. Eh, el, número, el número 10 está muy bien porque eh, se, se cuela en las oficinas un supervillano en las oficinas de, de Norman y eso le hace muy feliz al, al niñado este porque dice pues ahora tengo una excusa para volverme el duende verde, para empezar a tirar bombas por ahí, jajaja. Y, y al final es salvado por, por anime y por la familia Parker. Y eso le jode profundamente. Porque es como. El, mi, mi familia siempre ha sido enemiga de la. de, de, de, de Spiderman, ¿sabes? Entonces, los dos últimos números de esta primera temporada. Eh, tratan de, bueno, de. de cómo. de cómo coge totalmente. Eh, intenta intenta abrazar este. este fatídico destino. Y al final se consigue, se consigue redimir, porque realmente estaba. Eh, él pensaba estas cosas porque se lo, se lo le había convencido eh, de una manera eh, bastante. Le, le había convencido la, la señorita January eh, de, de, de pensar así, ¿no? de una manera sutil. Y al final a Januari, pues la meten en la cárcel después de haber tenido una meca batalla en, por, las, por las calles de Nueva York con, con esta familia. Y, y el pequeño Normie Osborne Jr. pues se redime y dice que, que, que creciendo va, va a convertirse en una, en una persona de bien. bien. ¿Por qué digo que esto era la primera temporada y después la cosa cambia? Pues porque a partir del 13... Cambia totalmente todo de equipo creativo. Ya no son eh, ni Ryan Stegman, ni Jerry Conway, ni nadie, sino otros dos que vienen de nuevas. Que son estos que aparecen aquí en la. en, en la descripción del. En, en el texto del final que siempre mola de, de Julián M. Clemente. Eh, la guionista judy Fonser, Yo. Pues lo diré. Jodie Hauser y el, el dibujante Nick Roche, aunque Nick Roche solamente estaría durante tres números y luego inmediatamente sería sustituido. El estilo de dibujo no me gusta tanto como antes, es más, eh, es, es cartoon, eh, pero con, eh, ¿cómo decirte? Eh, es, es un estilo mucho más... Mucho más eh, de, de de dibujos ¿sabes? ¿sabes? Lo, lo diré bueno es que no, no me sale más más allá de la palabra de la palabra cartoon eh, pero tiene dos problemas que es que no tiene, no, no es coherente con el estilo de dibujo de los 12 números anteriores y además eh, que no tiene la maleabilidad que debería tener eh, este, este, este dibujo cartón. Vaya, o sea, no, no lo veo tan suelto como, como me gustaría, sinceramente. Es, está está como, muy, como muy cerrado, a pesar de que represente escenas, escenas dinámicas. Eh, esta, bueno, y por supuesto, argumentalmente, a partir de aquí hay un salto de 8 años y, por lo tanto, la hija que en el fondo es la protagonista de toda, esta, de toda esta serie, ahora ya tiene el doble de años. Es una adolescente de 16 que va al instituto y tal. Eh, y ha cambiado además del el traje y todo, que de pequeña, cuando, cuando tenía 8 años, en los 12 primeros números, el diseño está muy guay porque realmente es como, que, como todo todo está el traje todo está diseñado para protegerla es realmente un casco unas rodilleras una una una coraza para el pecho que la, que la proteja porque los padres están preocupados por ella, a pesar de que tenga superpoderes. Pero aquí esto cambia y tiene un traje mucho más, eh, mucho más libre abierto, con más libertad de movimientos y, bueno, supongo que, que, que con menos que con los padres ya dirían pues ya el mayorcita ya, ya sabe defenderse de los golpes ella sola sin necesidad del casco de bicicleta. Eh, y también que ha cambiado de guionista, entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, estos tres primeros números de esta segunda temporada... Eh, tienen la misma idea de la saga inicial de que el número 13 está narrado por, eh, por Peter, el 14 por Mary Jane y el 15 por Spider-Link. Pero por lo menos esta vez ya no es el mismo acontecimiento contado desde tres puntos distintos, sino una historia con una primera parte, segunda parte y tercera parte. El villano es el lagarto, un cl clasiquísimo villano de Spider-Man, aunque, detrás de todo esto, está, como se revela en la ultimísima página, Mr. Siniestro. Voy a poner en la descripción que estoy poniendo spoilers porque, yo qué sé, se me olvida, se me olvida que avisar de que siempre estoy aquí poniendo spoilers por todas partes. ¡Sorry! Y luego, por último, está este último arco, el 16, 17, 18, que es el último que va a salir en España hasta el año que viene, que se llama Tiempos Locos en el Instituto Midtown. Que cambia de dibujante ahora es eh, Nathan Stockman, que vuelve a tener un, un dibujo. Bueno, eh, cartoon. Es una mezcla del dibujo entre, entre la, el, del dibujo de Ryan Stockman y el dibujo super cartoon de, de la saga esta del lagarto que acaba de suceder. Este dibujo me gusta mucho más, sinceramente, porque es, no sé está como eh, podría pensarse que está un poquito menos acabado, exagerando un poco, pero eh, tiene, tiene mucha más expresión. Me gusta me gusta mucho, me, me parece todo más dinámico y, más, y, y el color ese es más bonito también, yo qué sé. Me gusta bastante más. Eh, y trata del, trata del instituto Midtown donde eh, se juntan eh, la, la chica esta que está yendo al instituto, la prota, pero es que además el padre se ha quedado sin el trabajo en la, sin el trabajo en, eh, con Jonah Jameson, sin el trabajo de fotógrafo, así que se dedica a, a, a, a, a ser profesor de sustituto en el instituto también, lo cual le jode bastante a, a su pobre hija. Encuentra a dos eh, chalaos que hacen un experimento, y se convierten en estos en esta especie de eh, supervillanos que no quieren serlo, eh, que además son los únicos compañeros de clase del de, de instituto que, eh, que a, la, a los que realmente ella puede llegar, a la, los únicos amigos que puede, que puede tener. Y se hace amigo de ellos precisamente porque consigue superpoderes y, y porque in, está intentando quitarles una idea muy loca que es ir detrás de Norman Osborn Jr., el cual ha perseguido el bien desde el final del capítulo 12, eh, pero, pero claro, esa no es la percepción general del, del público. Eh, hay quien dice que es una faena que hayan cambiado de equipo creativo después del número 12 y que quizá por eso ahora están teniendo menos, menos éxito de ventas que al principio. Por lo visto el número 1 eh, fue un auténtico bombazo, aunque luego la gente no siguió la serie. Pero yo creo que aunque hayan cambiado de guionista, eh, es lo que, lo que está bien es que eh, no se inventan nada desde cero totalmente, sino que construyen dinámicamente desde, desde, desde lo que vienen siendo eh, los cimientos de, de, de lo que había pasado en la, en la, saga, en, en la saga inicial, ¿no? en, la, en la primera temporada, entre comillas, con esto de Osborne volviendo a intentar ser una buena persona y tal. Parece que el villano del final va a terminar siendo Mister Siniestro, ya que había aparecido eh, detrás del ataque del lagarto y que aparece intentando influenciar a Nosmanos por aquí. Y bueno, muchas ganas de que salga el, el tomo final y de seguir leyendo la saga y es una faena que no, que no continúe. Pero bueno, estoy seguro de que si le queréis echar un vistazo será muy fácil conseguir estos números atrasados. Bueno, muchas gracias por ver esto y que tengáis un día fantástico.